Hola, muy buenas tardes amigos de porquería Política, nuevamente por acá, eh, pueblo bueno, gente conservadora, fifís, liberales, toda la gente que nos está viendo por acá, estamos listos para hablar de otros temas de carácter político, estimado Pepe Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien Mauricio, muy buenas tardes, como cada inicio de semana, unos dicen que es domingo, no sé que es lunes, pero bueno, como cada inicio de semana aquí dispuestos. Así es, oye, pues hoy tenemos a un gran invitado, ahorita nos lo vas a hacer a favor de presentar porque vamos a hablar en este programa de dos, dos grandes temas, uno que tiene que ver con lo que son las mañaneras, estas mañaneras que a veces las, las padecemos y otras veces nos da gusto los contenidos, pero lo importante es ver tras bambalinas que hay ahí en, en los entretelones de las mañaneras, ¿no, Befe? Creo que ahí va a ser muy interesante esta primera entrevista. Sí, así es, bastante interesante el tema. Y posteriormente vamos a hablar acerca de un problema que se está presentando la Tlatelolco ante la falta del agua y que la Semana anterior vimos cómo tomaron reforma ahí los vecinos y vecinas y llegó eh, de manera, es pues un poquito gentil, de, de manera inicial la policía, pero luego ya se pusieron un poquito medio violentos y los encapsularon, así que será otro tema que trataremos el día de hoy. Sí, también así es. De los que, bueno, que han pues, desaparecido. Sí, así es. Y bueno, si te parece bien, para entrar rápidamente en, en el tema, nos presentas a nuestro queridísimo invitado. Claro que sí, Mauricio, es un gusto y un honor tener con nosotros a un personaje que nació un 18 de diciembre de 1959, narrador y periodista. Tiene además una licenciatura en Historia por la UNAM. Recibió ya en un par de ocasiones el estímulo del programa de fomento a proyectos y co-inversiones culturales del FONCA por el audiolibro y serie de videos México en su memoria. Es fundador de Editorial Virtual Paradigma. Además, es director de los documentales Memorias del 68, En busca del tiempo y seis tandas por un boleto, el primero de los cuales forma parte del Memorial del 68 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es premio de Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor 2016 por reportero encubierto y es periodista de análisis político en Los Ángeles Press. Estamos hablando nada más de menos que de Ramsés Ansira, Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Pepe, Mauricio, eh, pues es la segunda vez que me haces favor de acompañarte a, a alguno de tus programas y bueno, yo he encantado de estar contigo porque eh, pues no solamente se trata de una entrevista sino de una charla con un muy apreciado amigo eh, con el cual tuve coincidencias eh, ideológicas allá cuando fundamos un partido que quería ser alternativa y acabó siendo socialdemócrata, y después ni eso, ¿no? pero en fin, en la lucha se le hizo. Sí, no, no, creo que fue un gran momento, esos, esos espacios políticos que, en el que convivimos, y que desde luego, este, pues ahí tuvimos la fortuna, yo tuve la fortuna de conocerte, y de ahí para el Real, ¿no? Ya pues, más de una década, estimado Ramsés, Sí, ya, como han pasado los años, mi querido Mauricio, pero eh, lo bueno es que los 50 son los nuevos 30, entonces ahí la llevamos. Así es, y bueno, pues mira, eh, el motivo de hacerte esta invitación es porque para nosotros es muy importante eh, ir analizando lo que se va presentando de manera cotidiana, en un espacio que de entrada me parece que es muy adecuado, que son las mañaneras, que es un buen ejercicio, eh, o okay, que empezó como un buen ejercicio para tratar de difundir las actividades del gobierno. Sin embargo, los entretelones, tú ya los has estado viviendo y queríamos ver esta visión que, pues, muy poca gente conoce. Entonces, en primer lugar, eh, me gustaría saber por qué eh, decidieron eh, tú y tu medio, o el medio y tú, participar en las Mañaneras y cómo fue el proceso, estimado Ramsés. Bueno, mira, eh, la realidad de las cosas es que estar en el programa más visto del país te permite precisamente visibilizar causas. A mí algunos amigos me decían frecuentemente, ¿por qué no vas a la mañanera? Y yo decía, ¿pero para qué voy a ir? ¡Qué flojera! Este, además, no tengo un medio que me, que me invite. Um, para empezar, quiero comentarte que eh, la mañanera es un espacio muy abierto eh, demasiado abierto incluso porque se cuela todo tipo de, de personajes y de intereses y eh, la acreditación depende del número de suscriptores que tenga tu canal, por ejemplo en el caso de los medios alternativos como sería eh, Los Ángeles Press eh, está abierto todos los días para el Universal, Excelsior Reforma, Radio Fórmula pero ellos pues, a veces deciden ir y otras veces eh, deciden que no, aunque todos los días pueden ellos. Y en segundo lugar, bueno, ya son los medios eh, alternativos, pero que tienen más de 100.000 mil eh, suscriptores. Y después vienen los que tenemos eh, más de 10.000 mil suscriptores, eh, de tal manera que a esos les toca eh, presencia una vez al mes. Y por último, eh, bueno, los que tenemos eh, 20 mil suscriptores, más de 10 mil suscriptores, perdón, nos toca eh, dos veces al mes la, la invitación. En el caso de Los Ángeles Press nos debería tocar más frecuentemente porque aunque yo estoy aquí en la Ciudad de México, bueno, pues es una diferencia que se debería tener con un medio extranjero. Eh, recientemente eh, eh, yo le reclamé a Noemí Beraúl, que es la persona que se encarga de hacer los roles, pues que era un desperdicio estar yendo a, a, a las mañaneras y que no te dieran la palabra, porque eh, además hay lugares apartados. Entonces eh, tú te podrás dar cuenta que siempre estás hasta adelante, por ejemplo, eh, Tabasco hoy. Esto que pertenece a, a un grupo del sureste de la república, eh, eh, pues era un medio golpeador de López Obrador. Ahora, este, bueno, pues eh, entendemos las simpatías, los sentimientos del presidente y le da mucho dinero a este medio tabasqueño. Por lo tanto, siempre están sus reporteros en primera fila tanto en las conferencias de López Obrador como lo estuvieron en el caso de, de López Gatel. Luego viene que apartan lugares con un moñito blanco para supuestamente los medios multimedia. Y entonces, eh, pues si tú no llegas a las cinco y media de la mañana, te puede tocar una fila muy atrás y el presidente generalmente va preguntando de adelante hacia atrás. Y además, no, bueno nos sugerían, bueno, ¿por qué el presidente no les da eh, la fila izquierda para los medios de siempre y la derecha para los que solamente acuden de vez en cuando? Nosotros se lo hemos pedido, pero no nos han hecho caso. Jesús Ramírez Cuevas no ha atendido esa situación. Entonces, eh, los reporteros, como en mi caso, pues eh, a veces no llega algún periodista y te metes y te, te sientas donde aunque diga que está apartado pues tú vas y te sientas ¿sí? y a veces así me ha tocado tomar la palabra quiero decirte para completar la respuesta que la primera vez que a mí me tocó estar en la mañanera acreditado fue eh, el 7 de diciembre y que eh, a partir de entonces me ha tocado hablar solamente tres veces es decir si estamos ya en el mes de agosto nos, eh, he, he participado aproximadamente en 10 ocasiones en la, en, en, en la mañanera. De esas 10, solamente he preguntado 3 y he tenido que arrebatar la palabra dos veces. Y esto me da mucho orgullo, porque la penúltima vez que, que, que hice esto, el presidente tuvo que atender, cambió 180 grados su discurso y hoy estamos esperando, faltan 32 días, para que se cumpla una promesa presidencial vital, que es la liberación de presos por tortura y la liberación de presos que llevan 10 años sin recibir sentencia y que están ahí guardados en la cárcel en reclusorios federales. Para mí esto significa como la toma de la Bastilla. En el 1789 con la toma de la Bastilla nació la Revolución Francesa y con ello empezó lo que en historia se llama los tiempos modernos. Si esto se logra, va a ser los va a ser el inicio de los tiempos modernos para el poder judicial, estimado Mauricio. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate ahí, Pepe, este, un poco esta descripción, algo que nosotros intuíamos en la en el formato que se presenta y que nos lo acaba de confirmar ahorita eh, nuestro amigo Ramses, de cómo se parcializa eh, la información. Y obviamente la participación y, pues, eh, pareciera hacer que este espacio sumamente democrático, pues como en todos, ¿no? Eh, se va haciendo parte de un problema eh, porque, pues, desde luego hay intereses que defender, Pepe. Ahí está, perdón, perdón por el micrófono. Sí, la otra situación también es, eh, dentro de tus participaciones también, hasta donde de los que se ven de manera más constante en la mañanera, pues traen preguntas preparadas ¿no? para el lucimiento del presidente, con datos que, que a final de cuentas van marcando la agenda. Recordemos que Andrés Manuel ese tipo de ejercicio pues, lo implementó desde que era jefe de gobierno y él, y él manejaba la agenda, dictaba la agenda del país estaba ¿no? la agenda del país, y en aquella ocasión este, Ramsés a mí me tocó, yo conocí un periodista por cuestiones de trabajo, que en su momento que él se decía de izquierda, simpatizaba con la izquierda, pero se decía un poco decepcionado eh, por Andrés, en aquel entonces lo que no quería responder Andrés, pues era lo que diga mi delito ¿no? Y entonces pues ya negaba las respuestas que pudieran estar fuera de su agenda o de lo que él quisiera marcar, ¿no? Y hoy, pues la costumbre en ese sentido es esta respuesta de yo tengo otros datos, ¿no? Ahí cómo ves esta situación. Bueno, mira, eh, yo te quiero decir que yo tengo una simpatía por Andrés Manuel López Obrador porque he sido periodista de La Fuente Política, pues más de 30 años. Eh, entonces, eh, yo sí te puedo garantizar una cosa nunca me han dicho, ¿y usted qué le va a preguntar al presidente? O sea, no hay previa censura. Esto hubiera sido imposible en los en otros tiempos. Mira, cuando yo cubría, eh, eh, hace muchos años, en los años 80, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, se improvisaban conferencias de prensa, y el jefe de, el jefe de comunicación social, el director de comunicación social, me parece que se, llama, se llamaba Humberto, él había trabajado con López Mateos. Entonces, generalmente, este, pues tenía cuatro o cinco este, periodistas a los que les decía qué es lo que debían preguntar al entonces jefe de gobierno, Ramón Aguirre. Y entonces, este, pues eh, eh, ya estaban sembradas las preguntas y cuando tú querías preguntar, siempre, simplemente no te daban la palabra. Eso no sucede con López Obrador. El López Obrador es una lotería si no hay una muchacha que lleve eh, un vestido muy llamativo, o, los, eh, ya, o las personas ya conocidas por López Obrador, como podría ser este excelente cronista que se llama Miguel Reyes Razo, a los, que es de los primeros a los que se les da la palabra, tiene cierta oportunidad de preguntar y no hay censura previa. Eso ya es muy importante. Otra cosa es que no es lo mismo ver La, la Mañanera a través de la televisión o ver los resúmenes en donde nada más se toma un pedacito muy espectacular, eh, que estar ahí presente. A veces el presidente se alarga demasiado, todo el mundo quiere preguntar. Pero estas personas que quieren preguntar, pues a veces tienen una agenda periodística de derechos humanos, hay un periodismo de investigación detrás, y hay otros medios que, bueno, eh, eh, eh, reciben patrocinios muy fuertes, ...del partido Morena, por ejemplo... Eh, eh, ...Mario Delgado recientemente... ...con la consulta popular... Eh, ...pues tiró bastante dinero... ...o sea, no, no es cierto que nada más se gastaron... ...los 5 millones de pesos... ...que se le dieron al Instituto Nacional Electoral... ...sino que se hicieron maratones en YouTube... ...para promover que la gente fuera a, a votar... ...y entonces ahí hay el lado oscuro... ...por eso comentaba eh, Mauricio... Eh, que esto, porque además la gente ignorante y fanática, a todos los periodistas que hacen una pregunta medianamente crítica, lo señalan como chayoteros. Para empezar, la gente no sabe qué es el chayote o por qué es el origen de esta palabra. Pero hay un nuevo chayote, hay otra, hay otra forma, y pues una de ellas es impulsar a canales de YouTube eh, a los cuales de repente aparecen con. 50 mil, 100 mil suscriptores, y dices, ¿pero de dónde? Bueno, pues te voy a decir de dónde. Una de las fórmulas es que eh, los corresponsales o los enviados reciben dinero de los gobernadores para que le hagan preguntas al presidente López Obrador para eh, hacer quedar bien a los gobernadores. Te doy un caso. Oiga, señor presidente, ¿qué le parece que en Quintana Roo ya pusieron eh, cámaras de seguridad del C5? ¿Y qué le va a contestar el presidente? Ah, bueno, pues es que, claro que sí, la seguridad es una de las demandas principales en el país, los felicito, etcétera. Entonces el gobernador se acomoda se acomoda el mono. Bueno, pero este enviado, que aparentemente trabaja para una cadena de televisión o de radio, etcétera, tiene su propio eh, canal de YouTube. Entonces, eh, ese canal de YouTube este, tiene 100 mil suscriptores entre comillas, pero curiosamente sus videos no los ven más de mil personas, 500 personas. Ah, pero el gobernador dice, campaña COVID, te pago un banner en tu canal eh, de 50 mil pesos. Entonces, esa pregunta ya no fue tan inocente. Ese, ese reportero ya tiene garantizado un sueldo de 500 mil pesos anuales, eh, porque es una propaganda de 50 mil al mes. No digo que sea mucho. A lo mejor es justo para que, que un periodista gane eso. El problema es que disfrazan como periodismo de interés público lo que les piden los gobernadores o los alcaldes preguntar. Están muy identificados algunos, pero pues eh, no quiero no quiero dar nombres, pero, pero sí voy a dar un ejemplo. En eh, Estados Unidos, en Nueva York, eh, al cónsul de Nueva York, le empezaron a ir a patear la puerta su, de su casa Llegó una señora que era la sirvienta, la insultaron, le dijeron que era una malinchista, etcétera. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, que el, el gobierno del presidente Joe Biden ofreció a los migrantes que les iba a dar un apoyo muy importante de miles de dólares para atender el COVID. Entonces, le dijo, lo único que les pido es su pasaporte mexicano, no que estén regulares en Estados Unidos nada más quiero su pasaporte. Entonces, empezaron a presionar a los cónsules para que entregaran pasaportes a la gente que ellos querían. En esta manifestación en particular, afuera de la, de, de, de la casa del cónsul de Nueva York, resulta que iban seis personas, pero dos eran gringos. ¿Qué era lo que perseguían? Pues, tener el control político y, y decir, a mis cuates les vas a dar el apoyo, presidente Biden, y a los demás no. Esto es parte... De, de, de, los, de los sucesos y luego llegan y le preguntan el presidente, oiga, ese cónsul es un desgraciado, no hace bien su trabajo, además dijo, él dijo, ese cónsul dijo que él no es obradorista, no, perdón, lo que dijo el cónsul es, yo represento al Estado mexicano, no, no, re, no represento al gobierno de México, por lo tanto, tengo que servir a todos y no nada más a la gente de Morena. Pues, eh, no, eh, no sé si... Esa foto que ponías hace un momentito, Mauricio, a, a reserva de su siguiente pregunta, eh, es muy importante, es muy interesante para mí, porque, eh, pues, yo estaba con la mano levantada, y la mano levantada, y la mano levantada, y, no me, y, no, y ya llevaba tres conferencias de prensa y no me dejaban hablar. Entonces, de repente, un periodista... Eh, habla sobre el caso de Brenda Quevedo, una de las muchas víctimas de Isabel Miranda de Wallace, eh, acusada de un asesinato que nunca ocurrió, según ha documentado a lo largo de varios años la directora de Los Ángeles Press, que es el medio que me dio la acreditación, Guadalupe Lizárraga. Entonces, cuando le preguntan sobre la tortura de Brenda Quevedo, eh, el presidente dice... Eh, no tengo yo eh, mayor información, pero le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación que eh, venga y nos explique. Entonces, yo le grito al presidente, pues yo sí tengo más información, presidente. Y me pregunta, ¿del mismo caso? Sí, pero yo no me oigo. No me oigo cuando, pues prácticamente tomo la palabra por asalto. En ese momento ya me pasan el micrófono y le digo empiezo a hablar sobre la tortura y, este, y que no era el único caso, y de cómo incluso dentro de Morena, esa es la, esa es la foto justamente, cómo incluso dentro de Morena, yo llevaba una, un apunte para preguntar, pero como no me daban la palabra y me levanto, pues se me empieza a ir el aire, y de, por, por la emoción y todo, y que, y que no me fueran a callar porque tenía muchas cosas importantes que decir. Y entonces digo, por ejemplo... Que, el, eh, que, que la corrupción está dentro de Morena, que Renato Sales Heredia, que hoy es el presidente municipal electo de Campeche, supongo que entra en funciones en, en diciembre, no sé si ya entró, él había permitido que entraran a torturar a, a presos, a reclusorios federales. Entonces, el presidente dice otra cosa, dice, lo que vamos a hacer es que ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, que es de toda mi confianza, vengan, pero ya no a informar, sino que vengan a, a, a decir qué se ha hecho y qué falta por hacer. En ese momento, pues yo ya me, me siento muy contento de que mi, mi pregunta haya pasado, y le pido a Noemí Veraud, por favor, cuando venga la secretaria de Gobernación, invítenme, aunque no me toque, aunque me cambien el día, para que yo pueda traerles más información y les pueda traer eh, nuevos elementos. Y lo que me responde, eh, y me dicen que sí, pero no es cierto. A la siguiente semana, el presidente López Obrador cumple, llega la secretaria de gobernación, llega el subsecretario Encinas, traen buena información acerca de cuántos presos hay en México, y entonces el presidente López Obrador dice que el 15 de septiembre van a liberar a los presos torturados y a personas que no tengan, eh, pues digamos, eh, eh, que, que lleven más de 10 años sin, sin sí, sentencia. Señor. Así las cosas, la siguiente vez que voy, otra vez no puedo preguntar porque el presidente se iba de gira y lo único que le, que le, que le alcanzo a gritar cuando ya se va, «Oiga, presidente, acuérdense que el 15 de septiembre es como nuestra toma de la bastilla» es la liberación de presos, y el presidente me contesta ya yéndose, sí, por supuesto, dice, uh, hay que recordar que era una costumbre en México liberar a los presos el día 15 de septiembre, y se va, entonces me, reaf me reafirma el compromiso, y bueno, ya pregunte yo o no pregunte, pues ya me agarro de ahí para estar todos los días mandando un tuit a Alejandro Encinas y a Olga Sánchez Cordero, Faltan 40 días, faltan 39 días, faltan 38 días. Y no los vamos a dejar en paz porque se ha hablado mediáticamente del caso de Brenda Quevedo, pero hay cientos de presos que solamente están ahí porque alguien los acusó y porque los torturaron para confesar delitos que no hicieron. Pues no te escuchamos, Mauricio. No sé si Pepe quieras hacerme alguna pregunta. Sí, bueno, lo que compremos ahí de manera técnica lo de Mauricio, eh, es importante lo que acabas de comentar en esta parte de la simpatía que se tiene hacia el personaje, hacia el presidente de la República, ¿no? Y creo que es de reconocer el que se sepa separar la simpatía de lo que es la labor periodística. Creo que eso es importantísimo. Creo que abona más el hecho de que tú, como, como simpatizante de la figura de Andrés Manuel, pues también seas crítico a lo que tú consideras que no está bien hecho o que, que no ha avanzado de la manera en que se creía. A mí, a mí esa parte me parece estupenda, porque de lo que platicaba con Mauricio en algún momento es que, y a eso iba a mi comentario hace un momento, cuando de repente, eh, ya lo comentaste tú, no hay una inducción hacia lo que preguntas o una prohibición de que algo puedas preguntar. Pero sí, en algunos periodistas, sin decir nombres, se ve evidentemente que las preguntas van muy encaminadas pues, al lucimiento del presidente con algunos datos y de temas que pudieran no ser tan fundamentales y, y que en la agenda queden presentes precisamente pues, para tapar otros temas que pudieran ser mucho más importantes. ¿no? En, en, esta, en esta parte, en tu caso, ¿cómo, cómo separarse de esas dos situaciones de esas dos actitudes, el hecho de la simpatía y lógicamente pues el, la labor periodística, ¿no? lo profesional. Pues es muy difícil, eh, Pepe, en cierto sentido. Yo estoy muy orgulloso de mi trabajo, estoy encantado de trabajar con Los Ángeles Press. Eh, mira, yo empecé en el periodismo en el año de 1980 y en todos los medios tuve buenos y, y, y malos patrones. Cuando iniciamos Canal 40, que era el proyecto CNI Canal 40, yo llegué ahí porque había trabajado con José Cárdenas en Radio Fórmula. Yo tuve el privilegio de transmitir el primer fraude electoral en vivo con un teléfono celular tipo ladrillo. Cuando estaba Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación, me adentré hasta Chimalhuacán, eh, perseguí camiones en los cuales llevaban 30 o 40 personas cada camión y cada una de las personas llevaba 30 o 40 credenciales de elector, incluso jovencitos de 16 años. Todavía no existía el Instituto Federal Electoral, mucho menos el INE. Llegaban, se formaban en, en, en una casilla especial para, para carreados y depositaban su voto. Yo me acerqué con ellos eh, con mi teléfono celular, les pregunté por qué estaban haciendo eso. Me estuvieron a punto de linchar las huestes de la Loba. Pero cuando les dije que estábamos en vivo y que estábamos al aire, mi teléfono fue mi arma y por eso no me, no me hicieron nada. Eh, con José Cárdenas yo empecé a, a ver lo que era el periodismo de verdad y, te, y, y recuerdo mucho una anécdota. Cuando Pepe Cárdenas quiso hacer un noticiero diferente, en el cual se le diera, eh, se, hablar, se oyeron todas las voces, le preguntó a Elberto Huesca Perrotín, que era el director, que cómo andábamos de impuestos en la estación, y le dijo a Alberto Huesca, vamos muy bien. Dijo, pero bien, bien, bien, le preguntó Pepe Cárdenas, sí, bien, y le insistía, pero bien, bien, bien, bien, y el otro decía, bueno, sí, pero ya, ya le estaba empezando a molestar a Dilberto Huesca la pregunta. ¿Por qué me lo preguntas? Dice, porque lo primero que van a atacarnos cuando hagamos periodismo honesto y sin compromisos es por el lado de Hacienda nos van a echar a hacienda. Esa es la forma en que siempre ha tenido el, el Estado para controlar a los medios de información a través de los impuestos. Bueno, eh, después eh, de Estereo 100, donde tuve la oportunidad de conducir algún tiempo y donde estuve muy feliz, eh, pero que desafortunadamente perdí el, el, el, el, la conducción de noticiero porque no supe manejar las grillas. Sí, no, pues Ahí perdí perdí el, perdí la oportunidad, pero luego empezamos Canal 40, como decir la verdad, decir la verdad también es un buen negocio. Eh, el presidente Carlos Salinas de Gortari le había dado a, a Javier Moreno Valle la oportunidad de abrir un canal que se, de un periódico que se iba a llamar El Independiente. Pero luego resultó que empezó a llamar plumas muy críticas de la cultura, de la política, de la economía a nivel internacional y Carlos Salinas se rajó. Dijo, no, el país no está para un periódico tan independiente. Mejor te doy un canal de televisión. Y cuando le dan el canal de televisión, dice, ¿qué hacemos? No tengo dinero para, para un canal de televisión. Y dice, bueno, pues vamos a hacer noticias que sale más barato que hacer telenovelas o programas infantiles. Y empezamos a tener... Los grandes reportajes que no se habían visto en otros canales, a ser muy críticos, por ejemplo, a hablar de Marcial Maciel, que se había hablado en la, en la jornada, pero en televisión era imposible, recibimos amenazas de bomba de Monterrey, de que si sacábamos a ese pederasta, que nos iba a ir muy mal y que nos iban a matar y no sé qué, y recibimos presiones de la presidencia, etcétera. Terminando mi experiencia, me voy a Hispan TV, que era una, una tele, era como corresponsal de una televisora iraní, y me doy cuenta que tienen una tendencia de izquierda, progresista, y trabajé encantado hasta que llegó un espía eh, que se llama Alfredo Jalí Ferrame, dijo que yo era sionista y me quitaron el trabajo. Y he pasado largas temporadas sin trabajo porque, pues, yo quiero un periodismo libre, un periodismo abierto. Y muy recientemente, el año pasado, cuando empiezo a colaborar con Los Ángeles Press y me siento en mi mejor momento como periodista, con 3.000, 4.000 reproducciones de mis reportajes y, y de mis videos. Y eso solo lo puedo eh, pues tener gracias a Guadalupe Lizárraga, que me volvió a dar la oportunidad cuando ya nadie quería, por mi edad o porque simplemente me conocen como un reportero que no se queda callado. Pues todavía no te escuchamos mi, mi querido sí, Mauricio. Es perfecto, Mauricio sigue tu celular tu teléfono apagado bueno luego si me ve el público que hablo mucho es porque allá no tienen audio ¿eh? no, no, es para no dejar los vacíos en la televisión pero Pepe, pues cualquier cosa, cualquier duda, adelante. Sí, mira, a mí me parece que este ejercicio de las mañaneras es un buen ejercicio. Eh, Andrés lo demostró, reitero, desde que era jefe de gobierno. Eh, bajo esta parte de la simpatía que tienes y de tu experiencia periodística, eh, definitivamente creemos que cubre una parte fundamental, que es el de informar a la gente. Pero más allá de todo, es que siendo un poco críticos un poco en el formato, un poco en este tema de, de repente, eludir algunas preguntas con otros, con otros datos y demás. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Como un, un ejercicio completo? ¿O crees que algo más le está faltando a estas mañaneras? Bueno, yo creo que las mañaneras son como la democracia. Eh, no son, no es buena, pero es lo mejor que tenemos. Y este instrumento de la mañanera nos ha permitido pues sacar cosas como esta este caso que ha seguido Los Ángeles Press del falso caso Wallace, que pues de otra manera ya pasaron los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, empezaron con Vicente Fox, los culpables fabricados por el Estado. Hay muchos funcionarios muy cuestionados, por ejemplo, Rafael Macero de la Concha, que era procurador general de la República y que se atrevió hacer comparecer ante un tribunal militar a Eduardo Ibarra Aguirre, que era director de la revista Forum, porque ahí se publicó un artículo del general Gallardo donde hablaba de la necesidad de un ombudsman militar. Entonces, eh, pues este, este tipo que era procurador militar llamó a un civil como Eduardo Ibarra, lo hizo comparecer, eh, luego metieron a la cárcel varios años, a General Gallardo, y esto no salía. Ahora que Los Ángeles Press empieza a tratar estos temas, otros ya se empiezan a, a, a, a, a ver. Había tres, eh, había un mito o había una leyenda en el periodismo. No hables ni del ejército, ni puedes hablar más del presidente, ni de la Virgen de Guadalupe. Bueno, en Los Ángeles Press... Hemos a, a denunciado terribles violaciones del ejército. Fuimos los primeros en cubrir un plantón de víctimas afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es histórico y que después les podría dar más detalles si quieren. Y eh, hemos, hemos eh, hablado no, no solamente de, las, de los actos fallidos del presidente López Obrador, sino que yo me la paso tuiteando y diciendo, lo felicito señor presidente por decir que el poder judicial está podrido, es cierto pero ahora que ya lo reconoció ¿qué va usted a hacer señora de Olga Sánchez Cordero? ¿qué va a usted a hacer señor Alejandro Encinas? ¿qué va usted a hacer señor director de la Defensoría Pública Federal? Y así estamos como cuchillito de palo, entonces de libertad de información no nos podemos quejar aunque sabemos los riesgos México es el país que no está en guerra, donde más periodistas son asesinados, dos periodistas cada mes. Y muchos de estos periodistas han tenido la, eh, digamos, eh, han tenido eh, la protección del mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación, que la verdad, eh, no sé qué tan bueno sea, porque resulta que los, a los que les concesionan para eh, cuidar a los periodistas, pues es gente bastante sospechosa hoy en la Secretaría de Gobernación hay una unidad de atención para la Procuración de Justicia bueno, pues la persona que está parece ser que tapa todo porque eh, tú llegas a la Secretaría de Gobernación a presentar una queja y, y jamás pasa de ahí o sea, nunca te atienden y la, y la Presidencia de la República es la peor oficina de atención ciudadana que yo tenga memoria no sirve su página de internet Tienes que venir a la Ciudad de México, te atienden, te apapachan, te abrazan, te dicen que van a atender tu asunto, te sellan un papel y al carambas. Pasan tres, cuatro años y jamás te atienden. O luego te, o si se trata de un asunto de justicia, te mandan con la Defensoría Pública eh, Federal, que atiende el señor eh, Netzaí Sandoval, que es parte de toda la, de un engranaje de, de, de, de parientes porque Irma Heréndira Sandoval era la secretaria de, de la Función Pública. Su, eh, su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, era el representante de la 4T en el estado de Guerrero, luego quiso ser gobernador y lo pararon. Después de él está Nezaí Sandoval en la, en la Defensoría Pública, que se supone que es el Poder Judicial, pero de todas maneras es nepotismo porque lo recomendó López Obrador. Y al final está John Ackerman, que es el esposo de Irma Eréndida, que trabaja en Canal 11 y no le pagan poco por su programa. Entonces, pues así te explicas por qué pueden poner espectaculares, como hizo Pablo Amílcar en Guerrero, que costaban por lo menos un millón de dólares, porque lo puso en Iguala, en Agapulco, en Chilpancingo, en las principales entidades de la ciudad. O te explicas por qué los, eh, la, el matrimonio de Sandoval Ackerman puede tener cuatro o cinco casas independientemente la del Pedregal de Santo Domingo, que esa me parece muy lógica, porque el abuelo o el padre, pues fue un luchador social, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues hay una concentración de funciones en la 4T de familiares. Otra familia muy destacada es la de Pablo Gómez, tiene como 15 personas en la nómina de la 4T. Oye, perdone, perdón por, por los, este, el contratiempo aquí de la tecnología, pero pues ya saben cómo cómo es esto. Los, los estaba yo escuchando, pero yo... no. Ahora sí que no me veían y no me escuchaban, como diría el clásico. Este, Oye, pues, muy interesante todo lo que nos has podido compartir, estimado Ramsé, Ramsés. Creo que sí vale la pena, eh, Pepe, y no sé si tú tengas la oportunidad, estimado Ramsés, posteriormente de otro programa. Eh, en este caso, para ir cerrando un poco... Eh, esta, esta entrevista, eh, a ver, dos preguntas, estimado Ramsés, ¿tú cómo ves eh, el asunto de la llegada de los periodistas number one, no? Estamos hablando de Ricardo Rocha, ¿no? de los que se han presentado ahí este, sin previa formación de las 5 de la mañana, eh, estamos hablando de tres cuatro figuras que han ido entre comillas figuras, ¿no? o si sí lo son, en los medios de comunicación y que sin más ni menos llegan y les dan la palabra, primera pregunta, y la segunda, lo contrario, personajes de muy poco nivel periodístico y que pues ahí están, hoy fue el día, como te comentaba eh, previamente, que hoy fue un día en donde veneraron al señor de Palacio Nacional, eh, si ustedes ven la mañanera, ¿no? Bueno, eh, juntitos ahí todos los Pro 4T. ¿Cómo ves este asunto de los dos polos? Porque me da la impresión, estimado Ramsés, que eh, ya no va a haber composición de aquí a Por un lado los defensores de este gobierno y por otro lado los opositores y el periodismo que ustedes practican en Los Ángeles Press en medio en un sándwich, ¿no? Y de algunos otros medios pero realmente creo que ya está muy polarizado y no veo yo cómo se pueda resolver. ¿Cómo ves todo este asunto? Bueno, mira, en primer lugar, eh, quiero hacerte una reflexión. Se habla mucho del quién es quién en las mentiras de la presiden eh, que, que instauró como sección eh, la presidencia de la República. Y bueno, ha habido muchos periodistas, Héctor de Mauleón y otros que dicen pero ¿cómo es posible que el presidente esté pontificando y diciéndonos lo que debemos decir o no debemos decir? ¿Sabes qué? Yo estoy a favor de quién es quién en las mentiras. Nada más que lo que creo es que también debemos tener otra sección que se llame ¿Quién es quién en las mentiras de los funcionarios de la cuatro, de la Cuarta Transformación? Eh, esto, esto sería importante, o sea, vamos a ser parejos. Si nos acusan a los periodistas, también. Ahora, es muy cierto, hay mucho dolor de, de, de los medios de comunicación tradicionales o de periodistas tradicionales. Eh, mira, te voy a decir un, un, un ejemplo, por ejemplo, un conductor de radio fórmula, no voy a decir el, el nombre, pues se ganaba 300 mil pesos de salario, pero mantienen un equipo. Ahí los conductores eh, tienen su propio productor, sus propios operadores, eh, tienen un equipo de 6, 7, 10, 15 personas por cada noticiero. Entonces, Radio Fórmula le paga por decirte algo 220 mil pesos. Eso era lo que le pagaba a un conductor, eh, y de esos 220 mil pesos cobraban las secretarias, los coordinadores de entrevistas, etcétera. Pero de qué ganaban dinero los conductores de Radio Fórmula, o eh, algunos por lo menos, pues de la publicidad que le daban a su página privada, a su portal de internet, que eso es algo más o menos reciente, pero pues les daban publicidad de los gobiernos de los estados, se puede acabar la, el chayo presidencial, pero mientras sigan dando chayo los gobernadores, pues esto, esto no cambia. Entonces, para tratar de concretar eh, a la pregunta que me haces, qué bueno que hay el quién es quién en las mentiras, qué bueno que estos compañeros puedan llegar y preguntar y cuestionar. Y qué bueno que el presidente pueda decir es que están muy enojados, pero ya no hay. Yo no les voy a dar dinero porque era una tiradera de dinero lo que hacía con todos. Bueno, ahora lo sigue haciendo con La Jornada, con el Grupo Cantón. Eso siguen siendo, eh, eh, recibiendo la mayor parte de la, de la publicidad oficial. Entonces, qué bueno que llegue Jorge Ramos y que llegue Denise y lo cuestionen y lo confronten. A mí me parece que está muy bien y que, le, que les den la palabra, aunque vaya nada más cada tres meses, o Julio Astillero, que él nos narró que efectivamente se levantó a las cuatro de la mañana cuando él odia y fue a contradecir lo que habían dicho de él en San Luis Potosí. Qué bueno que hay derecho de réplica. Por la otra parte, sí debe haber una revisión de las preguntas por múltiples razones, porque algunos son... Eh, no son periodistas, son activistas. Y entonces llegan y se echan un choro de la defensa contra los perritos o, este, o que corrieron a un funcionario y que no lo corrieron en forma correcta y se dedican a temas muy, muy, muy, muy particulares. Y estamos hablando de un programa que ven 40 millones de personas, si no directamente a través de los cortos de televisión. Por Dios, utilicemos la mañanera para resolver los grandes problemas nacionales. No porque a la hija de la prima de un amigo que trabajaba en el sindicato de teléfonos de México no le han dado su jubilación. Eso es un espanto y es un horror. Pero, por otra parte, si nos recibe la mañanera, tenemos un espacio privilegiado. A mí me tocó vivir hace unos días, y está ahorita al aire, eh, una manifestación de familiares, de personas que están prisioneras en el Estado de México. Se las voy a pasar y con todo gusto, eh, Mauricio Pepe, todos los programas que nosotros hagamos en Los Ángeles Press, con el debido crédito, por favor, úsenlos y, y, y encantados, porque juntos hacemos más. Pero me llevé una sorpresa que en 40 años de periodismo no había tenido. Cuando llego, la gente tenía carteles con el logotipo de Los Ángeles Press. Y nos estaban diciendo así, es que ustedes son el único medio que nos han abierto las cámaras y los micrófonos para poder expresarnos. Mi material de trabajo, un celular que me costó menos de dos mil pesos. Grabar hasta que se me acabó la pila. Entonces, si la presidencia nos sigue haciendo el favor de admitirnos en la mañanera una vez cada quince días y si nos da la palabra por lo menos una vez al mes, bien. Pero si no... Miren, no necesitamos al presidente para hacer periodismo. Hay muchas otras maneras y la gente lo está reconociendo. Por eso Los Ángeles Press lleva en 28 días un aumento del 380% de nuevas vistas y más de 2.700 nuevos, nuevos suscriptores. Es la gente a la que necesitamos, no el poder. Ahí está, ahí está precisamente... Alcanzo a ver, eh, en ese recuadro está el, eh, la, la figura de, de Los Ángeles Press. Eh, es, es esa manchita azul que se ve por ahí. Ok, perfecto. Oye, pues estimado Ramsés, si te parece bien, vamos a cerrar tu intervención con la frase que me compartiste al mediodía. ¿El chayote qué? El chayo ni se crea ni se destruye. Solamente se ha transformado en la 4T. Ahí está. Ahí está, yo creo que es el epílogo ideal, ¿no?, de acuerdo a lo que ha sido esta entrevista. Me disculpo por la situación de carácter técnico, este, pero pues habrá una futura entrevista, si te parece, Esteban Ramsés, creo que hay muchos temas que hay que dialogar. A mí me interesa mucho platicar contigo respecto, ya en específico, a todo lo que es tu labor de investigación y todo lo que tiene que ver con esta parte de, lo, de los derechos humanos, que compartimos obviamente esta, esta lucha, pero que ustedes han ido en una avanzada muy interesante y creo que hay que profundizar. Así que si nos permites en una futura ocasión para platicar al respecto, estimado Rafsés. Claro que sí, y agradecerte de antemano que nos has dado permiso para reproducir nuevamente esta entrevista en el canal de Los Ángeles Press y en el de Nueva Unión de Periodistas Democráticos, que también les invitamos que nos acompañen de vez en cuando. Y vamos a tener una serie que se va a llamar, o que se llama, porque ya empezó Prensa y Poder, y eh, este material queremos compartirlo con varios medios afines para que juntos hagamos un trabuco, porque juntos somos más fuertes. Y cuenta, obviamente, cuenta con ello y con todos los materiales que que están a disposición, con mucho gusto ahí estaré en contacto contigo para irlos poco a poco subiendo, ya que conozco tu trabajo y sé que la calidad de las investigaciones que realizas y nosotros encantados de poderlo subir aquí a Proquería Política, ¿vale? Gracias y gracias por el trabajo de preproducción, excelente haber visto esa foto y esa, esa foto de mí preguntándole al presidente, poder darle el contexto y esa que estás mostrando ahorita, que es uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso, eh, hablar sobre las personas torturadas e eh, injustamente fabricados sus delitos. Así pues, muchísimas gracias, un abrazo y vamos a continuar ahora con el tema, estimado Pepe. Relacionado con Tlatelolco. Muchas gracias, Timo Ramsés. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues Pepe, este, muy interesante la entrevista, ¿no? Ya nos enteramos de muchas cosas que pasan y acontecen ahí en la mañanera. Sí, faltó mucho más, es un programa como de tres horas, todo lo que pudieras hablar, de todo lo que sucede en las mañaneras, ¿no? Así es, oye, pues, eh, hablemos rápidamente, eh, no sé si está por ahí nuestra invitada. Eh, no, no, no, no tuvo algún problema de conexión, no no, no se puede conectar. este, Nos vamos así. No, no, no, nosotros. Ok, Gustavo Pepe, la semana anterior eh, tuvimos, eh, observamos que en Reforma hubo unas manifestaciones eh, para poder llamar la atención del gobierno de la Ciudad de México respecto a la falta de agua en Tlatelolco. Tú conoces muy bien este tema, así que pues te cedo el, el micrófono para que todo lo que tengas que decir de este tema, pues de una vez quede plasmado. Sí, mira, bueno, primero esta parte que tú comentabas eh, al inicio de la de, de este programa, en el cual pues en, en, en los, que, los, los en apariencia desaparecidos, al momento de granaderos, volvieron a entrar en acción en esta ocasión, ¿no? Sí. Y, lógicamente a callar esta protesta legítima de la gente de Tlatelolco ante la falta del suministro de agua. ¿No? O sea, ahí creo que eh, tiene que ver con unas cuestiones de prevención muy fuerte de, de mantenimiento, pero también de inversión. O sea, recordemos que Tlatelolco es una unidad habitacional que data de 1964 en, en inauguración. Cuatro o cinco años antes se empezó la construcción. Eh, 112 edificios en su inicio, en tres secciones. O ya vamos a hablar de la tercera sección, que es la que está de reforma hacia el eje central y que, si no mal recuerdo, tiene por ahí ahorita de 28 edificios todavía, con, con los edificios que se tuvieron que este, eliminar independientemente a Nuevo León por el sismo del 85. Y, o, Tlatelolco nació como un plan de regeneración urbana y como una ciudad modelo. o sea Realmente Tlatelolco pues, es un espacio que no solamente es habitacional, es un espacio que también tiene centros educativos, tiene centros deportivos, tenía un centro comercial muy grande en la segunda sección y lógicamente pues esta interconexión de, del transporte público en todas sus, sus vertientes. ¿no? Eh, muchísima población en sus inicios, hasta hace algunos años en las tres secciones había un promedio de 40 42 mil habitantes, entiendo que hoy son menos, pero no deja de ser este, muy numeroso los habitantes que están en Tlatelolco y es una unidad que eh, muchos de los servicios se da mantenimiento por parte de la alcaldía o del gobierno de la ciudad, y es el caso del agua. En Tlatelolco en particular, en la tercera sección, existen dos cisternas que, eh, si me equivoco, que alguien me corrija de favor, tienen dos cisternas que en su conjunto tienen una capacidad aproximada de los 4.5 millones de litros para abastecer la tercera sección. Entonces, entre la tercera sección hay dos cisternas de esta magnitud, que proveen o son manejadas por medio de un centro de bombeo, de un centro de bombeo que necesita lógicamente energía eléctrica pues, para poder funcionar, y que este bombeo es un bombeo directo de alta y de baja presión. El bombeo de baja presión abastece de este, de este vital líquido hasta, me parece que hasta el quinto piso, ¿no? quinto o sexto piso de los edificios, y de ahí para arriba entra eh, el abastecimiento por, por alta presión, pero en Tlatelolco tiene una característica en esta cuestión de presión del agua. Realmente la presión del agua en Tlatelolco es muy fuerte y eso en su momento pues va, va este, ocasionando que haya daños a las tuberías precisamente por la, por la presión y por la antigüedad de estas instalaciones. Eh, en las administraciones perredistas se le apostó al mantenimiento de estas, de estas tuberías de suministro precisamente porque era uno de los problemas constantes. El atender las fugas, incluso con materiales que ya era muy difícil conseguir para restablecer el servicio. Y cada una de las, de, las, de las secciones, con las características que tienen, te puedo decir que en la primera sección, los edificios tienen cisternas elevadas. Entonces, si tuvieras por ahí una fuga, te da para atenderla dos o tres días sin, sin problema de suministro. Caso contrario al de la tercera sección, en el cual si tienes una fuga o por alguna situación que en las más de las ocasiones es por energía eléctrica, se pudiera suspender el suministro de, de los edificios, pues es, es de manera inmediata. Entonces te pone a sufrir, ¿no? te pone a sufrir demasiado. Eh, hasta donde yo eh, recuerdo, en la tercera sección se cambió o se avanzó con el cambio de las tuberías en algunos, en algunos espacios. Creo que no se terminó al 100% por las fotografías que, que vemos de esta fuga, son fotografías de esta fuga que ocurrió la semana anterior, el fin de semana, y son tuberías que no se cambiaron, pero que también dentro de las administraciones ya de, de Morena a partir del 2015, pues tampoco se le invirtió en este mantenimiento. ¿Por qué comentaba el contexto inicial de cuántos edificios y cuánta gente es? Porque ese es el tamaño de la responsabilidad, es el tamaño de la responsabilidad y entonces así la tienes que asumir. Y esta parte de las fugas, te reitero, eran eran muy constantes, después con el cambio de tuberías, pues sí, ya más complicado que suceda, pero en la tercera sección no hubo un cambio completo de tubería y hoy es lo que hoy está ocasionando este problema, ¿no? Ahora, eh, Pepe, eh, yo creo que hay responsables, ¿no? Con, con, con, con nombre y apellido, ¿quiénes son los responsables desde tu punto de vista? Pues a mí me parece que definitivamente tiene que ver, bueno, hay responsabilidades compartidas, pero que todas son dentro de la administración pública, ¿no? El caso, bueno, pues ahí la TELORCO tiene, una, tiene una, una dirección territorial que además ahí hay que comentar que es la primera dirección territorial que existió en Cuauhtémoc como delegación. Era la única que existía, precisamente por el tamaño de la responsabilidad en la atención de los servicios en la unidad habitacional. Después, con los gobiernos siguientes, pues se va estableciendo una dirección territorial por zonas, ¿no? Seis y hoy, hoy son ocho con, con la división que hicieron los gobiernos de Morena. Pero definitivamente esto tiene que ver, pues, con quien dirige la dirección territorial, con quien hace la planificación del POA y, lógicamente, pues con la jefatura de la alcaldía. O sea que estamos hablando desde de el nivel más operativo... Pasando, obviamente, por la alcaldía, alcanza al gobierno de la Ciudad de México esta esta responsabilidad, Pepe? Eh, no, no, no, no, no, no llega hasta allá, porque eh, la operación de estos centros de bombeo son estrictamente de la alcaldía. ¿no? Eh, está normado porque el sistema de aguas de la Ciudad de México, eh, entiendo, porque pues, sucede en otras alcaldías o con, en todo el gobierno de la Ciudad de México, que están deslindadas perfectamente las responsabilidades normativamente de qué le corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México, y luego qué le corresponde también a quien ve el asunto del agua eh, a nivel alcaldía. ¿Es así esto que está pasando en Tlatelolco? Bueno, es una responsabilidad compartida, como bien lo comentas tú, con base en las funciones. Okay. Eh, okay. este sistema de aguas, lógicamente, que su obligación es el suministro de, de este líquido, el okay. cual se da hasta las cisternas, ¿no? Ajá. Y ahí la operación ya corre a cargo de la alcaldía por medio de la dirección territorial. Cabe mencionar que también aquí también influye eh, la Comisión Federal de Electricidad, porque el centro de bombeo pues también es un centro muy complejo que hasta donde entiendo se quedó con un sistema alternativo precisamente para cuando se quedan también sin energía eléctrica por alguna falla, pero este sistema alterno eh, eléctrico para hacer funcionar el centro de bombeo eh, creo que tampoco se le ha dado mantenimiento. Sí es una cuestión de invertirle sí es una inversión muy fuerte la que se tiene que hacer en Tlatelolco y la que se había venido haciendo en cuanto a sus deportivos y demás, pero creo que sí se descuidó en algún momento el complementar estas acciones del cambio de tuberías en Tlatelolco, que al final de cuentas era una problemática que se daba todavía de manera más constante. Hoy entiendo que es como más espaciado el tema, pero lógicamente si no... Eh, el responsable no tiene la habilidad o el conocimiento de la atención de este tipo de problemática, pues te vas a tardar mucho más en poderla atender. Ahora, hay una evidencia, ¿no? Son seis años del gobierno de Morena, estamos hablando de la responsabilidad de Ricardo Monreal y de Néstor Núñez, que en seis años no deberían de haber permitido que esto sucediera, o sea, independientemente del trabajador operativo, creo que en la toma de decisión alguien hizo su chamba, pero finalmente ellos son los responsables directos políticamente, ¿no? Sí, así es. Eso, eso es definitivo. Eh, digo, ahí hay, hay que mencionar, y yo, yo quisiera recalcar el reconocimiento a los trabajadores. La verdad que los trabajadores de Tlatelolco tienen el pulso, es, los compañeros que pertenecen a Obras, tienen el pulso de lo que sucede en Tlatelolco en esta materia, ¿no? Pero sí, lógicamente, que pues si no hay los implementos y no hay las condiciones para que esto eh, pues tenga mejores condiciones de operación, pues eso no va a suceder. Finalmente, Sandra Cuevas se anda promoviendo como la candidata electa y que ella en seis meses va a ser de esta delegación algo diferente, de esta demarcación, de esta alcaldía. Pues el gran reto ahí está, ¿no? Ya, ya, ¿Sí? ya en, un mes, en un mes entra por ahí, entonces pues ya entre el primero de octubre, ¿no?, o el primero de septiembre. El primero de octubre, así es. Entonces, pues ahí está, en un mes, mes y medio ya estará, pues ahí está el gran reto, es un gran reto el resolverle a los tlatelolcas este asunto. Sí, definitivamente, el reto de atención a tlatelolco es un reto muy grande, eso es un reto muy grande por todo por todo lo que implica en todos los sentidos, pero sobre todo en esta parte de del suministro de agua, es una cuestión, imagínate, o sea, tú no te puedes quedar medio día sin agua, ¿no?, para tus necesidades vitales, las más básicas, y esto de que te vayan dejando tres o cuatro días, si sí es un tema, porque además digo, conozco del tema, es, son ocasiones en las cuales tú no puedes dejar las cosas para mañana que llegue el otro turno, o sea, aquí tienes que trabajar de manera continua, y si resolver esta problemática te implica que te quede las 24 horas, así tendrá que ser, y entiendo que así se hizo a partir de, de, de esta detección de las, de las dos fugas, que me parece que que tenían, ¿no? Ya por ahí están las fotografías, realmente fugas de consideración y que ya se venían un poco avisando porque al parecer, pues el centro de bombeo de repente cuando va generando vacíos, pues de repente dejaba de bombear, ¿no? Y ese era como el, el diagnóstico que se podía tener en algún momento, por ahí tienes alguna fuga porque el, el centro de bombeo por algo está fallando y si tu instalación al centro de bombeo está bien, pues tiene, quiere decir que por ahí tenías alguna fuga y lo tienes que detectar, ¿no? Entonces, sí Son cuestiones que yo creo que se deberían de prever, debería de tener, lógicamente, gente con este perfil para la atención eh, de la problemática eh, muy individualizada de cada una de las zonas de la alcaldía. Yo, como tú lo comentas, pues yo creo que la alcaldesa electa tendría ya que ponerse en contacto, sobre todo con los comités ciudadanos y con los actores de los territorios que conocen las problemáticas pues más urgentes de atender en la siguiente administración. Sí, porque la veo la, la veo bastante este, ganosa, ¿no? Pero se me hace así como, y espero no equivocarme, pero se me, se, se, se me hace como de, de... Hay un dicho, ¿eh? No, no no, es con ella, para que no vayan a empezar ahí con, con un asunto ahí de misoginia o de, de, de, de equidad de género y todo este bien asunto de, de violencia de género, ¿no? Como chivito, eh, eh, en cristalería decía mi abuelita, o sea, va a todos lados hace todo pero ya veremos entrando en funciones si realmente resuelve la problemática no porque anda muy activita y todo eso pues, estos son problemas puntuales que hay que atender así que pues esperemos que realmente sea una buena alcaldesa eso aspiramos sí eso aspiramos a que realmente se atienda la problemática actual la problemática que se tiene que atender y que no suceda como los otros que también tenían una gran expectativa y que hoy pues se quejan de las administraciones anteriores y todo es culpa del pasado, ¿no? Creo Así que es. hay que hacer el presente, pues para que precisamente el futuro de, de la ciudadanía en Cautemo pues sea mucho mejor. Pues muchísimas gracias, estimado Pepe. Como cada lunes, creo que un gran, un, un gran, un gran programa. Este, bueno, entrevista a Ramsense Encina y ahora este tema de Tlatelolco, pues ahí está para toda la gente que nos hace favor de vernos. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like, que nos compartan también. Y, pues, también visiten la página de Facebook. Así que, pues, estimado Pepe, muchas gracias. Nos, nos vemos la próxima la semana. semana. Y, a toda la gente, y a toda la gente que tengan un excelente, estos excelentes días, los próximos siete días. Y nos vemos por acá a la misma hora el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.